Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer Hoy traigo para mostrarles Darklands Darklands es un endless runner en 2D Con un par de toquecitos extra para hacerlo más entretenido Y que tiene un escenario medio tétrico Que nos recuerda si lo han jugado al limbo para compu Así todo en negro sobre gris Que está muy bueno El juego posee los típicos controles de deslizar hacia arriba para saltar o deslizar hacia abajo para agacharse. Pero además cuenta con unas secuencias de combate y la posibilidad de frenar a nuestro personaje en el lugar para poder esquivar las trampas. A diferencia de muchos Runners donde solo tenemos una vida, en Darklands tenemos una barra de vida que irá bajando a medida que recibimos daño de los enemigos o de las trampas que hay a lo largo del nivel. A los enemigos se los puede combatir o evitarlos. Los enemigos se van a ir haciendo más fuerte a medida que recorremos más distancia en el juego Y cada tanta distancia vamos a llegar a un jefe final que sí o sí lo tenemos que matar O sea que no podemos escapar de él Además, el juego cuenta con un modo historia que debe ser comprado aparte como In-App Purchase. Tengan en cuenta que el modo arcade de juego en el que corremos eternamente es gratis. Bueno, eso fue Darklands para Windows Phone. Espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo video y no se olviden de dejar un comentario y suscribirse al canal. Suerte para todos.